En la actual sociedad la tecnología forma parte de las actividades de la vida diaria es habitual eh, interactuar con la tecnología a través de los dispositivos móviles o de los ordenadores, ya no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito familiar, social e incluso de ocio. Cada día se nos ofrecen más servicios a través de estos dispositivos gracias a la evolución de la tecnología, pero hay que pensar que existen colectivos que poco a poco se les van excluyendo del acceso a estos nuevos servicios. Por ejemplo, cuando aparecieron las pantallas táctiles en los dispositivos móviles, eh, aquellas personas que, si, que utilizan el tacto para comunicarse, como son aquellas personas con baja visión o personas ciegas, tuvieron grandes dificultades para acceder a estos nuevos dispositivos. Por ello, en este curso lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos adaptar esas, esos nuevos dispositivos o esos nuevos servicios para que todas la, las personas puedan acceder a ellos. El curso se estructura en cuatro módulos impartidos por profesores doctores del ámbito de las ciencias de la salud o de informática. Durante esos módulos iremos viendo distintas opciones y adaptaciones para que cualquier usuario, independientemente de sus capacidades, pueda acceder a estos nuevos servicios que la sociedad actual nos brinda. Al final de cada módulo tendremos un pequeño test de evaluación con ideas generales. Espero que os guste y que os haga reflexionar sobre los beneficios que ofrece la tecnología actual eh, para todos los usuarios. En el primer módulo estaremos a tu lado para aproximarte a la tecnología de apoyo, que va desde ratones y teclados adaptados hasta todo tipo de programas y software dirigidos a facilitar el acceso al ordenador y con ello la vida diaria de las personas con diversidad funcional. Tú mismo aprenderás a utilizar diferentes aplicaciones que emplean imágenes y pictogramas como una manera diferente de comunicarnos. En resumen, en este módulo nos aproximaremos a la tecnología diseñada por y para las personas con diversidad funcional y también nos aproximaremos a diferentes estrategias de comunicación para hacerlo de manera más efectiva con población con diversidad funcional. En el módulo 2 te presentaremos diferentes recursos y aplicaciones con las que podrás crear contenidos multimedia y aplicarlos terapéuticamente para eh, favorecer la participación y el aprendizaje de las personas con diversidad funcional. En el módulo 3 veremos un entorno como es Scratch que nos permite de una forma dinámica y divertida crear contenidos útiles para introducir a los usuarios en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En el módulo 4 veremos cómo es posible utilizar materiales y objetos de la vida cotidiana como manzanas o cuchillos y tenedores para poder interactuar con un ordenador de una forma más accesible que un teclado y un ratón convencionales. Este curso permitirá que te acerques a realidades diferentes y aprenderás conceptos básicos como diversidad funcional, tecnología de apoyo, pictogramas y los principios de igualdad en el acceso y uso de la información. También conocerás diferentes herramientas para la participación e intervención de personas con diversidad funcional entre las que destacan apps accesibles, el geocaching o la realidad virtual. Además, te adentrarás en el mundo de la programación y la robótica como un medio de aprendizaje y disfrute con la tecnología. Te animamos a que te apuntes y que resuelvas los retos semanales. Bienvenido al curso.